Guardar silencio el Viernes Santo es una costumbre que con los años se ha perdido. Antes, por reverencia a este día, no se hacían quehaceres domésticos pesados ni ruidos y era normal que los adultos desde tempranas horas de la mañana se embutieran de hablar.